Aloida Pichardo, presidenta de la Unión de Escritores de la Provincia de Duarte, ofreció los detalles de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la tercera versión de la Feria del Libro Regional. Cada día participan dos municipios. Hoy le toca las Guaranas y a Pimentel eh, y San Francisco de Macorís, como es el municipio anfitrión. Como ustedes verán, ahora se va a presentar un ballet del, de la Escuela Juan Pablo Duarte de Vista al Valle y además tenemos un baile de cinta. De la escuela de, de Pimentel. Cada día y a cada hora nosotros estamos desarrollando una actividad. Pichardo denunció el que según ella, el alcalde, se haya opuesto a la realización de esas actividades en las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad. Fíjate en principio nosotros hicimos para hacer esta actividad en el Parque Duarte, y para de desarrollarla aquí dentro de este espacio, que es este de esperanza, que de es este cultural pero la oposición del síndico de que en ningún momento, porque eso fue un parque, que ellos hicieron con recursos propios, entonces ellos no permiten que la gente se lo Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.